Hola, ¿qué tal? Descubre cómo logré generar $1,943 dólares usando Facebook sin vender productos ni vincular personas a un negocio multinivel. Aprende hoy mismo cómo puedes iniciar tu primer negocio digital o generar un ingreso extra usando una sencilla estrategia en videos para monetizar tu Facebook. En los próximos minutos aprenderás cómo generar ingresos pagados directamente por el mismo Facebook. ¿Cómo lograr que Facebook te pague las cuentas mes a mes usando una infalible fórmula en videos? ¿Y cómo monetizar tu Facebook sin necesidad de vender productos ni reclutar personas a un multinivel? Hay personas que ya están teniendo resultados con este modelo de negocio. Juan Carlos Nova de Bogotá, Colombia. 117 dólares generados y pagados directamente por Facebook. Tenemos a Juan Carlos González de México que nos mandó este pantallazo, nos mandó este mensaje diciendo que ya en una semana tenía generado 91 dólares con este sistema y apenas llevaba un mes de haber iniciado. Lizeth Machado de Cali, Colombia que generó 164 dólares el mes pasado, 164 dólares. Te comparto con humildad que hace tres años inicié en los negocios por Internet. Renuncié a un empleo donde generaba aproximadamente mil dólares mensuales porque no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Además, no tenía tiempo para estar con mi familia. Pero, mi vida cambió cuando llegaron los ingresos digitales. Hoy soy consciente que en Internet hay muchísima, muchísima abundancia. Incluso me preocupa que hoy día personas quizás por ignorancia o escepticismo, Tenga problemas financieros cuando hay tanta riqueza en internet Por eso, hoy tengo una misión Ayudar a personas que pasaron lo mismo que yo No me alcanzaba el dinero Si tenía dinero, no me alcanzaba el tiempo Pasaba semanas enteras que no compartía con mi familia Sentía que no era feliz trabajando para otra persona Y lo peor, con la sensación incómoda De saber que un empleo no era seguro y en cualquier momento podrían despedirme, quedándome sin ingresos. ¿Se te hace familiar? La verdad es que quiero que más personas como tú disfruten un mejor estilo de vida haciendo negocios por Internet. Generen ingresos de manera ética, legal y sobre todo con la mentalidad correcta. Que sean emprendedores digitales que aporten abundancia, riqueza y prosperidad a tus familias. Te comparto que existen muchos negocios por Internet. Pero el modelo de negocio que te voy a compartir a continuación es el más sencillo que encuentran en los últimos tiempos. Cualquier persona lo puede hacer y no necesita vender ni reclutar personas o vincular personas a un multinivel. ¿Cómo funciona este modelo? Muy pero muy sencillo. Facebook es una plataforma completamente gratis. Usarla no tiene ningún costo. Entonces, ¿cómo gana dinero Facebook? Gracias a la publicidad. Hay una empresa que es anunciante, ¿cierto? Que quiere vender un producto o un servicio, digamos Amazon. Nosotros, cada vez que le damos like, cada vez que compartimos un video, un, una imagen, comentamos, etiquetamos y mostramos interés sobre algo, quedamos dentro de una telaraña de información y Facebook sabe exactamente qué nos gusta y cómo nos comportamos. Y de esa manera, esa base de datos, es muy muy apetecida por las empresas porque pueden llegar a las personas correctas Por eso Amazon tranquilamente le puede decir a Facebook que quiere vender un maletín con unas especificaciones Y Facebook le va a mostrar ese maletín a las personas correctas, las personas idóneas A las personas que están interesadas en este producto y que posiblemente podrían comprarle a Amazon esa empresa anunciante, Amazon, le paga a Facebook publicidad para que le muestren sus productos a las personas en Facebook. Hay empresas que invierten hasta un millón de dólares en un día en publicidad porque realmente es muy, pero muy rentable. Entonces, ¿qué hace Facebook? Coge el anuncio de la empresa como Amazon y la muestra en tu Facebook si tú eres la persona un público objetivo te va a aparecer algo así la publicidad de la empresa ¿cierto? vendiendo algo en especial también te puede aparecer al costado en una columna derecha y generalmente lo que hace Facebook es elegir el mejor lugar para mostrar la publicidad como en este caso lo puede hacer en este video sé que te ha pasado que en alguna oportunidad estás viendo un video ejemplo en mi caso que estaba viendo Dragon Ball ¿Cierto? Y en ese momento aparece este mensaje. La pausa publicitaria comenzará en breve. Eso dura unos segundos y pan Aparece una publicidad. Aparece algo de Forex porque yo estoy interesado o he mostrado interés o comportamientos sobre que me gusta Forex. Entonces, esta empresa aprovecha eh, que hago parte de esa telaraña de información y me manda una pausa publicitaria y Facebook me la muestra en ese video. Dura unos segundos y se termina la publicidad oh, y, pero sigue todavía abajo del de video. ¿Qué sucede si vemos este anuncio? Van a suceder dos cosas importantes. Uno, pues que eres parte del público objetivo de esa empresa y por eso ves esa publicidad. Y dos, por el hecho de haber visto la publicidad ya Facebook le pagó al dueño de la página, en este caso Super Dragon Ball Una parte de su fortuna que pagó esa empresa para mostrar esa publicidad Ahí es donde está el dinero Mark Zuckerberg va a repartir una parte de su fortuna que ganan en publicidad Con aquellas personas que aprendan a crear o compartir contenido en video Así de simple este ha sido mi resultado en los últimos meses aplicando este modelo de negocio donde no vendo productos y no recluto personas. Aproximadamente 1,943 dólares que me los han ido pagando mes tras mes. He tenido días de hasta 42 dólares, de hasta 45 dólares, donde literalmente ya es automático porque se aplica la estrategia y sencillamente se deja correr. ¿Qué necesitas para ganar dinero con Facebook? 1. Crear una página de fans que es totalmente gratis y llevarla a 10.000 seguidores. Cuando logres eso, debes crear contenido de valor en videos con duración de mínimo 3 minutos y tener mínimo 30.000 reproducciones de esos videos en un lapso de 60 días. Facebook quiere que te conviertas en un Facebooker. Es lo mismo que un YouTuber, pero en Facebook que hable de lo que te apasiona, alimentación saludable, finanzas, fitness, desarrollo personal, mascotas, viajes, entre otros. Con este modelo de negocio, personas como Rubius, un joven con casi 26 millones de suscriptores en YouTube, se genera 47 mil dólares mensuales. Tenemos también el caso de un chileno como Germán Garmendia, que haciendo videos sobre sobre humor, se genera 38 mil dólares mensuales. Además, también tiene un canal donde eh, de videojuegos donde está jugando y muchas personas lo siguen. Generan más ingresos desde casas estas personas que un profesional. Y lo mejor de todo es que para acceder a este modelo de negocio, Facebook no te cobra un solo centavo. Tú puedes iniciar hoy mismo a cumplir los requisitos para luego hacer que Facebook te pague. Ahí es donde está el reto. Una persona sola, sin experiencia y sin acompañamiento puede demorarse meses, años, incluso no lograrlo. Si lo haces solo, porque aunque no hay que vender ni reclutar, lograr los requisitos sin el apoyo de alguien, de una persona que tenga la experiencia, es una tarea difícil. Pero tenemos muy buenas noticias. No necesitas empezar tú solo en este modelo de negocio. Y mejor aún, no necesitas, para iniciar, hacer tú mismo los videos. Puedes apalancarte de personas que ya lo han hecho, copiarlos y tener los mismos o mejores resultados. Por eso, hoy tenemos una invitación especial. ¿Realmente te gustaría aprender a generar ingresos con Facebook? Sin vender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 ¿Te gustaría tener un mentor de experiencia que ya ha generado ingresos con Facebook y que te guíe paso a paso para que lo logres en tiempo récord? Solo necesitas una cuenta de Facebook, unas cuantas horas al día y quizás algo de creatividad. Aprovecha porque esta es la tendencia. Y hoy día Facebook está pagando más que el mismo YouTube. Todo esto y más... Aprenderás en mi programa Monetiza tu Facebook Todo lo que necesitas para lograr re los requisitos y configurar Facebook en poco tiempo Para monetizar tu contenido en video y generar ingresos en automático ¿Qué aprenderás con nuestro programa Monetiza tu Facebook? Aprenderás estrategias para lograr de manera acelerada los 10.000 seguidores y las 30.000 reproducciones para alcanzar los requisitos que pide Facebook y monetizar. Y todo de manera orgánica, sin pagar un solo centavo más. Aprenderás a crear el contenido en video y apalancarte de contenido de otras personas con y sin derechos de autor para poder monetizar. Aprenderás a configurar tu Facebook para que te paguen mes a mes en automático. Ya sea en tu cuenta Paypal o en tu cuenta bancaria de tu país. ¿Cuál es el precio de este curso? Más bien la pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto o dispuesta a pagar por aprender a recibir estos pagos todos los meses? ¿380 dólares? ¿556 dólares? ¿807 dólares? ¿Recibir en tu correo electrónico estos mensajes de Facebook, que Facebook está pagando tu estilo de vida? ¿Cuál es el precio de este programa? ¿Cuál crees que debería ser el precio justo para pertenecer al club élite de personas que están aprendiendo a generar ingresos con fe? Para adquirir todos los conocimientos que te permitirá crear riqueza usando estrategias en videos y para recibir un acompañamiento intensivo y constante para asegurar que tenga los resultados. Te comparto que todo el programa tiene un valor real en el mercado de 200 dólares, es el precio justo por todo el conocimiento y por todo el acompañamiento que vas a recibir durante el proceso, pero para las próximas 48 horas... Desde que estás viendo este video podrás acceder a este entrenamiento intensivo en solo 99 dólares. Es decir, vas a recibir un 50% de descuento por tomarlo a partir de ese momento en las próximas 48 horas. Además, por tu compra te llevarás estos tremendos bonos. Nuestro seminario virtual, mentalidad cuántica en los negocios digitales. El 90% del éxito es la mentalidad. Y cuando descubras el poder que hay en tu mente, aprenderás a dominar los negocios digitales. Este entrenamiento tiene un valor real en el mercado de 100 dólares y va a ser completamente gratis para ti por adquirir Monetiza tu Facebook. Además vas a tener acceso a otro tremendo bono que es nuestro creador pro de contenido para aprender con herramientas gratuitas hacer contenido en video, en imágenes para hacer crecer tu página de fans y por eso Facebook te pague este entrenamiento tiene un valor de 200 dólares en el mercado y va a ser completamente gratis para ti pero espera, aún tenemos sorpresas ahora, si tomas acción ahora mismo y solo para las primeras 5 personas Podrás llevarte este entrenamiento no en 200 dólares, no en 99 dólares, solo en 49 dólares, pero solo para las primeras 5 personas. Y si lo tomas el día de hoy, no es válido para el día de mañana, no es válido para la sexta persona, solo es válido para 5 personas si lo toman ahora, ahora mismo el día de hoy. Es una locura. Vas a recibir más de 500 dólares en conocimiento y el sistema paso a paso para generar ingresos con Facebook sin vender ni vincular personas en un precio simbólico de 49 dólares. Incluso si lo divides en 30 días, no sería ni más de 2 dólares diarios que pagarías por este curso, lo que cuesta tranquilamente un café en Starbucks. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque sencillamente queremos ayudar a muchas personas y dejar huella ya que es nuestro propósito de vida. Y aunque nos gustaría enseñarlo completamente gratis, ¿vale? O que entres y después nos pagues, ya que pues ya estamos monetizando nuestro Facebook. Pero ¿sabes? Esta inversión tan accesible es para dividir a las personas curiosas que nunca harán nada por sus vidas, que no saben pagar el precio... De las personas que están dispuestas a vivir un proceso. Y saben que las cosas se construyen paso a paso. Y aprecian el valor del conocimiento. Y el tiempo de la persona que, que le dedican para tener los resultados. Así que no te pierdas de esto. No pierdas más tiempo y empieza a ganar con Facebook hoy. Dale click en el botón que aparece abajo de este video. Hoy mismo con una pequeña inversión. Puedes construir un poderoso ingreso extra. Así que te invito a que le des clic abajo, eh, abajo del botón que está abajo de este video. Ordena ahora por solo 49 dólares para las primeras 5 personas. Y solo por hoy, nuestro entrenamiento monetiza tu fe. Dale clic en el botón de abajo y sigue las instrucciones. Nos vemos dentro del entrenamiento. Bendiciones.